Una vez descargado el plugin, nos aparecerá la página principal de WPYMATIC. Como podemos ver, está en su versión 1.5.1, que es la más actualizada. Nos aparecen tres secciones. La primera, que hay de nuevo, nos muestra las novedades del plugin. La segunda, Jetting star y nos aparece con una serie de instrucciones con el cual podemos realizar las modificaciones correspondientes del setting y de otras secciones del plugin tenemos change log donde se muestran los cambios que han transcurrido según la versión del plugin vamos rápidamente al menú wp -mático, en settings y en la sección de simple pie damos en click here para corroborar que sea compatible nuestro wordpress con el plugin como podemos ver acá cumplimos con los requisitos para poder correr este plugin en nuestro servidor